Después de casi dos años, se alista la reapertura de los centros de verificación vehicular en el estado de Puebla. En marzo de 2020, la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial ordenó el cierre de los verificentros. Ya previamente se había ordenado la clausura de seis de los 17 que se encontraban en funcionamiento hasta ese momento. La llegada de la pandemia de COVID-19 amplió la manera indefinida la licitación para los nuevos centros de verificación. De igual forma, se suspendieron las multas y los operativos en contra de los automovilistas que no contaran con el trámite. Pero esto desencadenó otros conflictos, ya que Puebla es parte de la megalópolis, conglomerado de entidades que también integran la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Morelos y Tlaxcala, las cuales son reguladas por una misma Comisión Ambiental. Esto provocó que los automovilistas poblanos fueran sujetos de multas al circular en la Ciudad de México u otras zonas de la megalópolis sin su verificación actualizada. La opción para quienes viajaban de forma frecuente fue verificar en otro estado, pero varios tuvieron que pagar las multas derivadas de la falta de este trámite. En lo que respecta a las nuevas regulaciones en el estado de Puebla, los engomados emitidos en 2019 perderán su vigencia en el segundo semestre de 2022, es decir, hasta el 30 de junio. La dependencia estatal agregó que en 2022 podrán tramitar celogramas tipo E, exento para los vehículos que por su tecnología se encuentran en la lista acabada por la CAME, misma que tendrá una vigencia de 8 años, pero deberá ser renovada cada 2 años. Esto aplica para modelos con tecnología híbrida o eléctricos. Según las autoridades, desde este este 28 de diciembre se podrá realizar el trámite, aunque la licitación para la apertura de los nuevos verificentros aún no se realiza.